Así un color muy feo. Gracias. Sí. ¿Y la persona de ayer, la verdad? Bueno. ¿Qué de que me lo preguntas porque tú tienes tatuado esa canción en el cuerpo. Me acuerdo de ti. Pues esa canción, como digo, le tengo mucho cariño porque es del 2008, es de mis, de mis inicios. Y creo que al final, es como os contaba, es una canción que resume muy bien de lo que se trata la vida, ¿no? Que al final, pase lo que pase, hay que tirar hacia adelante, hay que prosperar. Yo creo que esa, esa es la lección de esa canción y ese, ese es el mensaje. Muchas gracias. Sí. De todas tus canciones, ¿todas, ¿cuál fue la para escribir? Mama. Mama. Mamá, ¿Sí? por mucho mamá. ¿Sí? Mamá, sabes, con mucha diferencia. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Y a ti? ¿Tienes mamá? ¿Ahí está con él? ¿Tú le dices todos los días que la quieres? Pues ahí está el tema. ¿Y tú, cuando salgas hoy de aquí, vas a ver a tu mamá, te plantas delante de ella y le dices todo lo que sientes, crees que te costaría o no? Pues ese es el tema. Mamá al final es una canción que nace de, de esa necesidad porque creo que es, hay que ser valiente. Hay que ser valiente para decirle a las personas que queremos lo que sentimos antes de que se atarde. ¿Vale? Entonces Mamá obviamente es la canción más difícil más difícil en mi carrera y no creo que de momento no, no hay otra que, que, que la iguale. Sí, allá atrás. Para el disco de Profundo, bueno, yo lo que buscaba realmente con Profundo era algo que, que me cuesta muchísimo y que intento siempre, pero al final, por mi esencia, también es, es difícil. Yo con Profundo lo que buscaba sobre todo era una línea musical muy clara, porque, por ejemplo, si os fijáis, en, en los discos de tiempo hay, hay canciones muy distintas. Te perdí, no tiene nada que ver con sufrir y de crecer, por ejemplo, y están dentro de un mismo álbum siguen una misma línea, o sea, una misma energía, un mismo mensaje, un mismo concepto y era lo que me motivó fue eso. Yo quería hacer algo así y bueno creo que no me salió muy mal. Siguiente. Sí. ¿Puedes, ¿puedes dar, darnos un adelanto del, del libro? Ya séme. Breve, <risa> no mucho. <risa> Para empezar. Mal. Os puedo decir que, pues obviamente sigo en ello, y que si está tardando tanto, porque sé que mucha gente dice, bueno, ¿por qué tarda tanto? ¿por qué no lo saca ya? Escribir un libro... todo el mundo puede escribir un libro. Y, y yo, personalmente, me, me veo con la capacidad de sacar tres libros la semana que viene, si hace falta. Pero intento tratarlo con el mismo cariño y el mismo respeto que las canciones. Entonces, es algo que voy haciendo muy poco a poco, porque quiero explicar exactamente cómo fue todo lo que estoy contando ahí. Hay, digamos, dos hechos fundamentales que motivan el libro. Uno es aquella noche de octubre. Por si alguien está pensando hacer la pregunta, no la vamos a contestar aquí. <risa> eso lo vamos a, a contar en el libro porque es que es necesario contarlo así. Yo aquí no podría explicar. Me faltarían muchísimas horas para explicar todo eso. Y lo estoy explicando sin pelos en la lengua. Y el segundo hecho sería el 14 de mayo del año pasado. Uh, pues sucedió algo pues, que marcó alguna antes y un después también en mi vida, y lo estoy cantando también ahí. Pero a verte dónde está. ¿Sí? sea, aquí hoy van a cuchillo, ¿eh? Te un tiro ya. No, broma. Pues porque fue lo, que, fue lo que me pedía el cuerpo. Eh, hicimos tipo Volumen 1, fue una locura, fue hicimos el 2. Y el 3 yo estaba en otro momento ya. Me, o sea, necesitaba otra cosa. Me apetecía mucho hacer ese, ese proyecto de profundo, tenía esas ideas muy claras y fue lo que pasó. Pero sí puedo decir que lo más probable es que lo siguiente sea tipo Volumen 3. Eso sí es un adelanto. ¿Ya? ¿Sí? Eh, creo en ti es alguna experiencia o dedicatoria para quienes O Joder, macho, hoy me, hoy me van a matar. ¿eh? No, pues para eso es. Pues me gusta así que tengáis cosas que preguntar y yo tampoco voy a mentir. Creo en ti... Ah, es una canción que hice para mi papá. En paz descanse. Y pues es una canción en la que intentaba motivarle y, y llenarlo de fuerzas para, para seguir adelante, básicamente. Sí. ¿Por el nombre de Sheik? Quien no sepa en esta sala, ¿por qué me llamo Sheik, Por favor, es que No, malo, no malo con él. Pues a ver, es muy fácil. A mí siempre me ha gustado mucho la, la cultura china. Eh, entonces, como sabes, en el horóscopo chino hay animales. Yo nací en 1989, que corresponde a la serpiente. Y Xie es como se pronuncia serpiente en chino. muchísimas gracias, por las preguntas, la vamos a continuar.